¿Cómo habéis hecho para imprimir hola? ¿Eh? Como un monkey. Así, ¿verdad? Así. Pero sin usar ni siquiera el, el haste automático de las comillas, ¿verdad? Así, ¿no? Hola. ¿Sí? ¿Cuántos lo habéis hecho así? Una de las así, otra de las Es una manera, es totalmente válida, absolutamente ineficiente, pero totalmente válida. De hecho, si así es como lo hiciéramos, por ejemplo, en un juego como Pokémon, necesitaríamos un cartucho así de grande para poder meter todos los textos, ¿vale? Porque por cada letra estaríamos metiendo el 3A, el CD, o sea, son cuatro bytes más por cada byte de cada letra. Además de la inflexibilidad de que en todas las partes en que se haga hay que poner el código a pelo no podemos tener como datos los textos y no digamos si no tuvieran esta pequeña facilidad de nada y hubiera que ponerlo las letras con número, ¿vale? Bueno, esto funciona, yo entiendo que sí, ¿no? Vamos a probarlo. Funciona, pero todos entendemos que no, que esto no, no va a ningún sitio así, ¿verdad? ¿Sí? Nos ha dado hasta impresión, ¿no? Ha sido verlo y decir, uff, qué dolor, ¿no? Vale, ¿cómo lo hacemos, pues? ¿Cómo? Porque esto, a ver, esto para empezar, para empezar esto, aunque es válido como código, no cumple las restricciones del ejercicio. Porque en el ejercicio dice claramente una cadena terminada en cero. Esto no es una cadena, y por supuesto no está terminada en cero. Le pusisteis un cero al final y dijiste, sala. Está bien porque eso termina en cero, solo que lo del concepto cadena sigo sin verlo. ¿Qué entiendo yo por cadena? Una cadena de caracteres es básicamente una ristra de caracteres uno detrás de otro poniendo el cero al final para identificar dónde termina. Bueno, pues sí que sido ¿Valía guardar en etiquetas seguidas, por ejemplo? Valía guardar en etiquetas seguidas, ¿quieres decir? Vale, esto voy a aprovecharme de que puedo hacer así. A ver, o sea, C1, ¿no? C2, C3, así, ¿no? Y pongo punto de B. <risa> H, ¿no? Punto de B, O, ¿no? Punto de B, L, ¿sí? Punto de B, A, y por pues, claro, el último le pondré 0, ¿sí? Para que sea acabado en cero. Bueno, yo he puesto hasta 0 por cero, Está igual, 0. ¿Sí? Y ahora tengo que replicar lo de cargar en A de aquí, que además... Ocupa más que lo anterior. No me triunfa, ¿verdad? ¿A que no? Bueno, primero, ¿qué, qué? la pregunta es, porque todos me estáis, me estáis preguntando cómo se hace una array. ¿Qué es una array? No, no, he dicho que es una array. No, una array no es una cadena. Porque a las cadenas se les llama así porque son de caracteres. No, no es del todo correcto, pero me gusta esa definición porque está bien. Una sucesión de posiciones de memoria adyacentes. Sí, o sea, no, valores adyacentes bien. Básicamente me vale como definición, porque al final un array es un conjunto de valores que están consecutivos en memoria. Y un detalle más, que son todos del mismo tamaño. Porque si no no es posible trabajarlo como Array. Porque un Array, al tener, supongamos, mil posiciones de dos bytes cada una, yo solo necesito conocer el tamaño de los elementos, el elemento que quiero leer y dónde empiezan. Y con eso ya puedo calcular la posición de memoria del elemento que quiero. Porque están seguidos en memoria. Si yo pongo mil seguidos y quiero el 501, y sé que empiezan en la dirección 4000, 4000 más 501 por 2 es la posición que quiero leer y esto ojo además es el motivo por el cual los índices en c empiezan en 0 porque los arrays tienen una posición de memoria inicial y el primer elemento es sumándole 0 es el primero donde empieza la dirección de memoria esto lo vamos a ver ahora esta cadena de aquí yo la puedo convertir en un nombre la voy a llamar string porque queda más guay llamarlo string. Se le puede llamar de otra manera. ¿vale? Y entonces yo ahora puedo hacer esto. Y ya tengo una sucesión de elementos de un byte seguidos en memoria. Este está en la dirección de memoria que se queda en la etiqueta string. String es la dirección de memoria exacta donde está la h. Por tanto, si esto fuera un array, esto sería el índice 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Por qué? Porque string más 0 está aquí, string más 1 está aquí y string más 2 está aquí. Lo que hay dentro de los corchetes en un índice, en un array en c... Es el desplazamiento que hay que añadirle a la dirección base donde empieza la raíz para llegar al elemento. Dime. ¿Y cómo sería la manera más óptima de, de escribir la, para las, más para las. Si que hacer eso para cada elemento? Ahora llegaremos a eso, no te preocupes porque cuando haga lo siguiente, si esto os ha gustado, espérate a lo siguiente. Pero ahora tenemos que hacer una solución. Pues espérate a lo siguiente. ¿Vale? Bien, antes de ir a lo siguiente, vamos a hacer otra cosa, un detallito que no conocéis cómo se hace en este ensamblador, pero que os va a venir muy bien para simplificar la llamada, ¿no? Porque esto de poner col 0xBB5A, pues hombre, luego es que no me acuerdo de... Y luego uno lee el código y dice, ¿y qué era BB5A? No, o sea, esto lo veis una semana después y es, oye, tío, ¿tú te acuerdas de qué era BB5A? Porque yo no, ¿dónde lo miro? ¿Sí? Pero si en vez de eso pusiera txt output lo pilla también. Bueno, es que este ensamblador, igual que todos los ensambladores, te permiten definir símbolos con un valor. La etiqueta es un símbolo que tiene un valor, una dirección de memoria, pero yo puedo hacer esto. Igual que una etiqueta. Exactamente igual, solo que esto no es una etiqueta. Esto es lo que... No es una constante tampoco, porque podemos hacer operaciones con ella en el ensamblador en tiempo de compilación, que se llama. Pero esto de aquí es un símbolo que yo defino con ese valor. Con lo cual, donde yo lo ponga es como poner ese valor. Tal cual. Sí, las etiquetas son son Esta es local, porque le he puesto dos puntos. Si yo una etiqueta quiero que sea global, igual que esta, le pongo dos puntos, dos puntos. O bien le pongo dos puntos y añado la declaración punto global, que es lo mismo, que poner doble dos puntos. Esta es local. Esto no es una etiqueta. Esto es un símbolo, que esto básicamente es un símbolo numérico. Y esto, al poner igual, es local. Si quiero que sea global, igual, igual. ¿Y cómo hay que en el caso, ¿Cómo de bien está que en el main tengas todas las etiquetas? ¿Qué quiere decir todas las etiquetas? ¿El, ¿Todos estos nivel 2, nivel 1, nivel task declarados con punto global para poder enlazarlos? No. En el main en vez de... Para ver un documento, en el documento, igual en el próximo... Claro, a ver, todo esto, si lo vas a utilizar, que no, no lo vamos a utilizar mucho porque no usaremos mucho el firmware, no pero todo esto, si tengo... 20 símbolos como estos con sus datos, los meto en un fichero y entonces aquí cuando quiero usarlos pongo punto .include, que es lo mismo que copiar y pegar ese fichero ahí. Porque en realidad estos tienen que estar en este fichero porque, recordad, los ficheros se compilan uno a uno independientemente y lo que no esté ahí no está. ¿Cómo hago que esté ahí algo que está en otro sitio? Include. Entonces, me lo llevo todos estos a un fichero de cabecera y desde los otros hago punto include, que es por lo que se usan los ficheros de cabecera, para no repetir, no para importar funciones. ¿Vale? Son para no repetir las declaraciones. A que esto no lo teníais claro. Pues es solo por eso, si justo como tú has dicho ahora, yo de estos tengo que definir 10... ...y lo voy a usar en siete sitios. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo pongo en todas partes? ¿Y cuando añada uno lo copio a todas? No, lo pongo en una sola... ...y en todas partes pongo include. Y ya está. Cuando lo modifique en un sitio... ...como todos los demás lo incluyen... ...cambia para todos. ¿Vale? Y el include, una vez más lo repito... ...es un copy paste automatizado. ¿Bien? Bueno, pues... ...bien, ¿no? Ahora venía el problema. Eh, si hago esto... ...que es lo que estábamos haciendo antes... ¿Qué va a salir por pantalla? Va a salir la H, porque string es la dirección de memoria donde está la H. ¿Y si hago esto? ¿Va a ¿Esto qué es? Sí, pero ¿qué es? Es H. No, no, no. String es un número. Las etiquetas son un número. Esto es un número. Número más número, como son constantes, el ensamblador va a calcular el resultado de ambos y pondrá el resultado ahí, que es lo que se llama tiempo de compilación, o en este caso, tiempo de ensamblado. Cuando el ensamblador lo lea, aquí tiene que poner el código máquina un número resultante, que va a ser la suma que el propio ensamblador la calculará. ¿Vale? Correcto. No lo podemos hacer así. Porque esto, justo como acabo de decir ahora, es constante. Y como es constante no puede ser variable. No puedo estar cambiándolo en tiempo de ejecución. Esto es en tiempo de ensamblado. ¿Vale? Entonces, no puedo hacerlo así. Para ponerlas todas. Así podría poner una a una. Pero no podemos poner un registro que contenga algo, un registro y lo vaya sumando y simplemente lo tienes a cero. Muy bien. Bien. Muy bien, Alba. Perfecto. Meto en un registro la dirección de memoria del principio... La uso para acceder ahí y luego después incremento para ir a la siguiente. ¿Sí? ¿En qué registro, por ejemplo, haríais eso? En A. ¿En A? ¿Lo haríais en A? ¿Vale? Está bien. ¿En A puedo meter un número de una dirección de memoria? No, tendría que ser en A. ¿Por qué no puedo meter en A una dirección de memoria? Porque son solamente todos números eh, sí, pero no me gusta que lo digas así porque son solamente dos números, necesitas cuatro, suena chabacano. Necesito decirlo con una con una terminología un poco más ingenieril. Eso es. A es de un byte y necesito dos bytes para una edición de memoria. ¿Vale? BC. Vale, me vale. BC, ¿qué pongo en BC? Espérate que se me ha ¿Qué es lo que tengo que poner en bc? String. ¿Así? Así. Vale, un momento, un momento. Aquí hay varias opciones. Así, así y así. Un, un quiz rápido. ¿Cuántos queréis esta? Una, dos personas. ¿Cuántos queréis esta? Dos, Tres. ¿Cuántos queréis esta? El resto. Y algunos que no opinan porque no quieren ninguna. <risa> vale. ¿Quién ha dicho esta? ¿Por qué, Alba? Pues porque directamente ya tiene que ser una dirección de memoria de string. String es una dirección de memoria, sí. String es una etiqueta, por tanto es una dirección de memoria. Y es lo que quiero meter en BC, la dirección de memoria donde está H, ¿sí? ¿Por qué esta y no esta? ¿Quién ha dicho esta? Vale, dime. ¿Qué hace esta? Esto, este paréntesis dice, esto que te pongo aquí es una dirección de memoria y lo que quiero es ir a esa dirección y coger los dos bytes que hay ahí. ¿Vale? Esta dirección es esta. Y los dos bytes, porque esto es BC, van a ser este y este. Con lo cual meteré la H, el ASCII de la H en C y el ASCII de la O en B. Eso es lo que hará esta instrucción. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que BC tenga la dirección de memoria donde está H para luego cogerla y luego después incrementar BC para ir al siguiente. Quiero la dirección de memoria. Esto es muy relevante ¿eh? porque os va a pasar mucho dudar entre el contenido y la dirección de memoria... Porque ya os ha pasado antes. Esto os pasaba en C y fijaos por qué os pasaba. No sabíais ni siquiera cómo es un string en memoria. Entonces distinguir entre el contenido y la dirección es muy difícil si no puedes ni imaginar qué narices estás tocando. ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora más o menos estamos empezando a imaginarlo. Todavía hay que verlo. ¿Vale? Dime Alba. Tiene que ser una dirección de memoria porque no hay ninguna instrucción que en el registro ponga otro registro. En uno de 16 bits no podemos meter otro registro. Eso es cierto. vale. Pero la correcta es esta porque string es una dirección de memoria y como dirección de memoria es un número y los números hay que ponerlos con el hashtag delante. vale. Sin el hashtag es correcto pero el ensamblador no lo entiende porque, como veréis, si pongo aquí esto me va a decir error, ¿vale? Bye. Y bueno, tenemos un multiple definitions, que algo habré hecho que por, porque esto se llama igual, el 2, 2 y 2, 1 se llaman igual, ¿vale? Y ahora tengo el error este en la 17, ¿vale? Nivel 2, 17, que me dice exactamente esto, ¿Qué me falta el hash, porque eso es un número, ¿vale? ¿Qué me falta? porque con esto no, no termino de imprimir la H. Si meto en BC la dirección de memoria y llamo a test output, no sé lo que tiene A. No, no, vamos a empezar por imprimir el primer carácter, luego hacemos el bucle. ¿Ah, sí? Venga, volvemos a lo de antes. Venga, ¿cuál es la buena y por qué? Que eso es lo que me importa. La buena es la última porque tenemos que indicar qué es el contenido de lo que se encuentra. La dirección, la dirección un número. ¿La dirección es un número? Sí. sí. Ah, sí. ¿BC es un número? Si sí, estos son todos números, es sí, ¿BC es un número? ¿Cuántos opináis que BC es un número? No, el contenido... No, hay que ver el contenido... No hay que ver. Vale, no hay que ver. antes de esto... ¿Qué es lo que hemos metido en BC aquí? Una dirección de memoria. ¿Y qué es lo que queremos nosotros recuperar en A? El contenido de esa dirección de memoria, de dirección de memoria que es H. ¿sí? ¿Vale? ¿Contenido de dirección de memoria con qué se suele simbolizar? Paréntesis. paréntesis. Luego es esta o esta, ¿no? Las otras dos no pueden ser porque tengo que poner paréntesis. ¿Vale? Porque... Yo tengo que acceder a la posición de memoria a la que apunta BC. Ahora, BC tiene esta dirección de memoria. Yo quiero el contenido de esa dirección. Vamos a verlo con números. H es un dígito en eh, ASCII. ¿Vale? No sé cuál será. Será el... No sé si es el 65 era la A. Estaremos en el 70 y algo, ¿no? No recuerdo cuál es. 70 y algo es lo que vale eso. En BC... Lo que hemos metido cuando hacemos esto es una dirección de memoria que puede ser 4030 en hexadecimal, por ejemplo, con lo cual BC vale 4030. Yo no puedo meter en A 4030, porque A no puede tener 16 bits. Y no es lo que quiero, porque yo lo que quiero aquí es el 70 y algo en decimal, que es el carácter de la H. La H está guardada, ese 70 está guardado en la posición 4030. De modo que yo tengo que hacer así, decir, B a la posición 4030, que es lo que contiene BC... Y el contenido, que es ese 70, lo metes en A. ¿Sí? Hay que diferenciar esos detalles. Y de estas dos, esta no es válida. Porque BC no es un número. BC es un registro que contiene un número. Pero BC no es un número. Cuando hablamos de un número, hablamos de un inmediato, un valor aquí, no un registro. BC es el nombre de un registro. ¿Y qué significaría ponerlo? Si lo pusiéramos con el hash, estaríamos hablando de leer en A. Esto, esto es muy diferente porque además las dos son válidas. Si yo pongo esto, bueno, no llega a ser válida. Si yo pongo esto, estaría intentando decir que quiero leer en A de la posición de memoria BC, que es hexadecimal, me faltaría el 0x. Yo, si esto para hacerlo correcto, podría hacerlo así. La posición BC es 00BC. Si yo no pongo los dos ceros delante, está es la posición BC de la memoria. 00 BC. Lo que está en esa posición, claro, que lo puedo coger. ¿Vale? Vamos a ver qué sale. ¿Saldrá una H? ¿Qué ha pasado? No he hecho ningún bucle. ¿Qué ha pasado? Bien, bien, Alba. Veo que Alba está pendiente. Alba está pendiente. Hemos llamado al anterior. No hemos llamado a 2,2. Hemos llamado a 2,1. Muy bien. Alba está pendiente. Muy bien. Vamos a ver esa H. Ahí tenemos la H, ¿vale? Muy bien. Ya estamos viendo ese tipo de cosas. Cómo crear constantes. Cómo crear un array. ¿Qué es un array? ¿Cómo accedo a un array? ¿Me falta crear un bucle? Ya solo me falta crear un bucle. Que esto relativamente es fácil, porque ahora lo que tengo que hacer es, cada vez que escribo una letra, incrementar BC y repetir, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Habría que poner el tamaño de, del script, o no? Habría que guardar el tamaño del string. ¿Hace falta guardar el tamaño del string? ¿Por qué? Porque hay un cero al final. Lo que tengo que comprobar es si lo que leo es un cero. Si lo que leo es un cero terminado, ¿sí? Porque así es como se hace en C y en todas partes. Porque si tú pones un cero al final, vas leyendo hasta que leas un cero. Y no, bueno, no se hace en todas partes así. Miento. Hay lenguajes. Donde los strings se almacenan como un puntero y un valor que dice cuál es el tamaño. ¿Vale? Pero es preferible, generalmente la mayoría usar el cero al final porque es preferible como sistema. ¿Vale? Pues bucle, puntos... ¿Bucle? ¿Dónde pongo bucle? línea 17. Línea 17 pongo bucle. Sí, aquí, bucle. Y para qué quiero poner, joder, ¿cómo estoy? Para qué quiero poner una etiqueta bucle donde ya tengo una etiqueta nivel 22 No puedo utilizar una etiqueta que ya tengo en vez de crear otra. Sí, sí. Bueno. ¿Para qué creo dos iguales, no? Sí. Vale. vale. ¿Qué más cosas hago para poder imprimir más letras? Lo que se me ocurre después de que se hace el text output aumentar BC. ¿Cómo? No sé. Y ahora el y ahora un jump. ¿JR? No, J J -R. J -R. ¿NZ? ¿NZ? Sí. ¿Por qué NZ? Porque va a salir la, en, a la mientras en, no en, caso no en caso de que no sea cero, ¿quién? El, el, flag Z. el flag Z. ¿Y por qué se iba a activar el flag Z incrementando BC? Exacto. Porque, Porque, eh, ¿cómo, se hace, cómo se hace un chequeo de nivel Z? Buena pregunta. Porque yo lo que quiero no es saber si BC es cero. Claro. Yo lo que quiero saber es si lo que hay en la dirección en que apunta BC es cero. Es verdad, es verdad. Me acabo de caer en eso. ¿Vale? Así que de momento aquí simplemente voy a saltar arriba. Claro, si no infinito, ¿no? JR nivel 2.2. ¿Vale? Si yo dejo esto solo, él debería empezar a imprimir cosas. No, en el... <risa> ¿Sí? ¿Cosas? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Va a imprimir hola y luego basura? Venga, vamos a verlo. No, va a imprimir. No, Va a imprimir HHH. a Sí. Para por favor. ¿Por qué hace eso? Porque reiniciaría. O sea, se devuelve otra vez al comienzo de la RAI. Cuando yo salto aquí, otra vez vuelvo a cargar el inicio de la RAI. Con lo cual me cargo esto. Claro, te hace falta la etiqueta, pero aquí. Exacto, claro. Aquí para no volver a la inicialización. Yo cuando inicializo es una vez y luego voy incrementando BC. ¿Sí? Ahora sí. Pero que va a ir primero. Primero los random. Vamos a verlo. Cosas random hasta que ha encontrado no sé si ha encontrado algo o ha seguido escribiendo o se ha bloqueado que también es posible Hola. bueno, como veis nuestro programa hace cosas no sé ¿Eh? ¿qué os parece? Eh? Hemos, hemos hecho una demo Hemos hecho una demo con un programa muy cortito. Está muy bien. Vale, esto pasa porque evidentemente el programa continúa por la memoria escribiendo cosas, vale, lo cual no queríamos. Queremos que termine y es lo último que vamos a hacer por hoy. Antes de que os explique cómo hubiera hecho yo esto, que os va a gustar también. Eh, ¿Cómo me aseguro que el programa termine? cuando encuentre un cero en la posición de memoria que va a escribir. Do Primero, ¿dónde tengo que hacer la comprobación? ¿Qué es lo que tengo que comprobar si vale cero o no? ¿Dónde guardo yo ese contenido para poder comprobarlo? No, no el contenido no está en BC. El contenido está en A. Yo hago una lectura de donde estoy apuntando en A. Aquí es donde leo la H luego leo la O, luego leo la L, la voy metiendo en A y terminaré metiendo el 0. Luego, si aquí es donde meto el valor que estoy leyendo de memoria, aquí es donde tengo que comprobar antes de llamar a text output si eso es un 0 o no. Si, no es, si es un cero, tengo que salir, y si no es un cero, lo tengo que escribir. ¿Cómo compruebo si A es un cero? Eh, a ah, con el valor, este, ¿cómo se llama así, del registro del Z. Sí, claro, pero, pero el registro Z se tiene que modificar por una instrucción. Las instrucciones LD no modifican el registro ni modifican ningún flag. Y yo tengo que modificarlos de una manera que a mí me interese. Una forma particular de comprobar si A es cero o si es cualquier valor, por ejemplo, imaginemos que yo quisiera comprobar que A es 5. La forma de comprobar si A es 5 es coger A, restarle 5 y ver si da 0. Sí, o sea, yo puedo hacer eso. Yo hago esto, y si A era 5, 5 menos 5 dará 0, activará el flag Z, y si no, no activará el flag Z, con lo cual podría saltar con el flag Z. Bueno, hay una instrucción, esto se hace así, tal cual. No, sub y add. Entonces yo aquí puedo hacer una instrucción tan bonita como esta, red Z, que solo hace red si está activo el flag Z. También podría haber hecho JRZ y haber puesto una etiqueta aquí, al red, pero si hago red Z salgo directamente. ¿vale? Esto, hay otra instrucción equivalente, porque esta el problema que tiene es que modifica A. Claro, si yo me he metido en A una H y quiero comprobar si es una H, resto lo dejo en cero, pues aquí ya no hay una H. Pero tenemos otra instrucción que hace la resta, modifica los flags, pero no modifica el valor del registro A y es cp, si yo hago cp, hago exactamente lo mismo, que es que voy a hacer la resta, pero no voy a modificar el registro a, solo, el modific solo modifico los flags, de modo que esto es lo mismo que restar 5 sin modificar a, y si sale 0, que es decir, que a vale 5, lo tengo tal, entonces puedo hacer cp0, que es restarle 0 a a, y si es 0, saldrá 0, ¿vale? Es un poco raro restar 0 a, a para ver si es cero, porque lo mismo podría sumarle cero o restarle cero, porque como no lo va a modificar igualmente, también funcionarían. ¿Vale? Sí. Todas estas las instrucciones eh, aritméticas, en principio, salvo unas muy concretas, la, todas actúan sobre A. Eh, si por ejemplo también sumas su un A y quitas un A, también funcionaría. Si sumo una a y quito una a, me contaría porque evidentemente se queda como estaba y si era cero seguirá siendo cero. Pero eso me da pie porque eso efectivamente valdría esto. Pero si haces esto, ojo, porque antes tendrías que haber copiado a en otro registro. Porque si yo hago add a, cuando llego a esta línea a ya vale 2a y restar a me lo va a poner en cero. Porque a está modificado. ¿Vale? Esto me valdría si yo primero lo copio, por ejemplo, en D, mismo, ¿vale? ¿vale? Meto en D lo que vale A, se lo sumo A, se lo resto A, si, si era cero pues seguirá siendo cero ¿vale? Pero esto me vale para otra comprobación con otra operación aritmética, que en este caso es lógica, para, dejando A como está, que solamente se me active el flag Z, si A es cero si os ocurre una operación lógica, en este caso, de lógica booleana, que si yo se la aplico a A consigo misma, vaya a dejar A, a como está, ¿qué operación puedo hacerle a A consigo misma que A se quede como está? ¿Eh? Eso no es una operación, no puedo multiplicar en este procesador. Una operación lógica. Ah, lógica. Para que A se quede como está, cuando le haga una operación de A consigo misma. Hay dos posibilidades. Yo puedo hacer AND A, porque AND A lo que va a hacer es bit a bit hacer una operación AND. Los bits que son 1 serán 1 AND 1, quedarán 1, y los 0 que son 0 AND 0 quedarán 0, quedará igual. También, si hago OR A, pasa lo mismo. A se queda como está, siempre. Cada bit OR consigo mismo da sí mismo, siempre. Vale. Esta operación en un solo byte lo que hace es dejar A como está, pero claro, como es una operación aritmética, sí que tiene resultados sobre los flags. Y entonces, si A vale cero el flag Z se activará porque el resultado es cero. Y si A no vale cero el flag Z no se activará porque el resultado no es cero. ¿Vale? Y es lo mismo que hacer cp0, solo que cp0 son dos bytes, por a es un byte. ¿Vale? Muy bien, ahora ya tenemos esto, me sobra el red este de aquí abajo, porque a este nunca se llega. Pero ahora ya tenemos esto, ya es el bucle, voy incrementando bc y voy simplemente pasando, y cuando llego aquí, ya está, funcionará. Le voy a cambiar el hola para que ponga algo más, ¿no? O la P. Está bien, para empezar. vale. Así comprobamos que efectivamente falla. 15. La línea 15 de nivel 2. ¿Qué ha pasado en la línea 15? Ah, me falta la coma. Me falta la coma. A ver, es que esto, si lo pongo un poco más así, se ve mejor, ¿no? Ahora lo tenemos y ahora ya no imprime basura ni nada por el estilo, ya tenemos una impresión de una cadena. Solo me falta lo que os había dicho que os iba a contar, el cómo hago esto sin tener que estar poniendo comilla, comilla, ola, comillas. Y es porque este ensamblador, para evitar eso, como muchos otros, también tiene herramientas. Una de ellas es esta. A ver. ¿El espacio es un ASCII? ¿Es el 32? Como todos los demás. Bueno, no lo sabías, ¿no? Por, no tenías por qué saberlo tampoco. Ah, oh, vaya por Dios. ¿Qué he hecho? Eh, línea 15. ¿Será que el coma cero no le gusta? Pero no pasa nada. Le meto un 0 y ya está. Añado un cero después que es lo que me hacía falta. Ahora mismo estoy comprobando que termino cuando vea un cero, si no, no termino. ¿Vale? Bueno, pues lo del cero, que lo he puesto así un poco a la remanguillé, ¿vale? Eh, se puede ahorrar fácilmente si en vez de usar .asti, .asti z. Porque esto es, transfórmamelo todo en asti y añade un cero al final. ¿Eh? ¿El OR A? Vale, a ver, es que es lo que decimos, si yo meto en A con LD, LD no modifica los flags, con lo cual yo no puedo hacer un salto en función del flag Z porque no ha sido modificado. Yo tengo que hacer una operación aquí que me dé como resultado cero o no cero para decidir si salto. ¿Vale? O sea, normalmente siempre en las comprobaciones de condiciones en ensambladores hacer una operación... Y ver el resultado de esa operación, si ha dado cero o no cero, si ha producido carry o no carry, si ha producido overflow o no overflow, son las condiciones que suceden tras hacer una operación. Los load, ld, no modifican los flash, con lo cual no sirven. De hecho, sí que se pueden hacer cosas como, por ejemplo, tú haces una operación para comprobar su resultado y en vez de comprobar inmediatamente el resultado metes varios LDs en el medio para guardarte cosas antes de salir y luego comprobas el resultado porque como ninguno de esos modifica los flags, se queda con el de la operación, y te vale para hacerlo después. ¿Vale?